estoy listo para recibir más y más dinero soy un imán de dinero yo tengo más de lo que necesito mis ingresos son cada vez más y más Yo tengo el poder de atraer dinero. Yo estoy en sintonía con el universo y el universo me concede todo lo que deseo.